En este episodio vamos a Lituania. Buscaremos un sitio llamado Crisiucalnas, la Colina de las Cruces, un lugar de peregrinaje con más de 100.000 cruces, es un santuario en Lituania a 12 kilómetros de la ciudad de Yauliai, en la carretera que va de Kaliningrado a Riga. Es una colina en el que gran número de cruces han sido colocadas a lo largo del tiempo por católicos creyentes. El número de las cruces era alrededor de unas 100.000 cruces en el año 2006.